Bueno, tú tube a dar un video en una maldita intro, así que solamente diré que te suscribas, que les like, que comentes con todas tus multicuentas, que tú no seas me y actives la campanita. Y como no tengo más aire para decir lo siguiente, solamente vamos al video. Hello? Hello? Oh my god. I've been trying to contact you for days. Where are you I I saw the flames across town. The restaurant, they they burned it down. The animatronic! <laughs> well, that's enough of that, man. Why, well, hello there. You must be the old security guard. I've been told so much about you from my superior. Allow me to introduce myself. For all intensive purposes, I am the second in command here at the Chum Bucket. Ok, cállate. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Ok, le puedo cerrar la puerta si le cliqueo. ¿Y esto qué es? Las luces. Ok, genial, ya puedo ver completamente. Ok, aquí está Bob Esponja. Que, eh. Bueno, no sé por qué se si hizo una cirugía para estar así de mamado. Pero bueno, no pregunten por qué. ¿Patricio? ¿Qué mierda te pasó? ¿Qué eres? Pa ¡Patricio! ¿por qué se fue Bob Esponja! A ver, Vamos a detectar a Bob Esponja. Está ahí. Ok, está un poquito lejos, aunque nosotros estamos aquí, así que no está tan lejos. Pero bueno, vamos a ver las otras cámaras. No me preocupa que me maten. No creo que me maten, no tienen los huevos para matarme. Oh, trae un cangrejo está triste. Aquí no hay nada, así que solamente supongo que aquí hay algo. Aquí no hay nada de nada. Y aquí está Bob Esponja, por alguna razón no me está atacando. Ok, Bob Esponja está mirándome como acosador. Así que vete a chingar a tu madre. No, no funcionó. Yo pensé que sí iba a funcionar. No, no funciona. ¡No se va! ¡Se está quedando más! Espera. Listo, ya se fue. Genial. Al parecer, al estar papeando la puerta cerrada, significa que hay alguien. Nada por aquí. Cámara 13, cámara 3, 18, cámara 1. Ahí está Bob Esponja. Ya no está Bob Esponja ahí. Siento que algo me está mirando ahora mismo. Yo pensé que eso era algo. Eso es un maldito tubo. Y voz de esponja aquí está Ok, ese no imite luz Así que eh, Bueno pues, mejor le cierro La puerta antes de que me mate Espera, Quiero verlo bien ¿Qué es eso? Parece Patricio Ok, Patricio está acá Entonces, ¿qué era? Espera, desapareció esa cosa bueno, creo que era Patricio. Aunque no vi cómo pasaba por aquí. Eso es extraño. Bueno, vamos acá. No puedo entrar a cámaras. ¡No puedo entrar a cámaras! ¿Y este botón qué sirve? Las puertas sí las puedo cerrar libremente. Pero no la maldita... Ah, espera, sí puedo ir a las cámaras. Ok, me saco de las cámaras. Tengo acceso limitado. Tengo Movistar. No, ya se fue, Patricio. Ok, Bob Esponja está ahí. Pero no tiene los huevos para matarme. Bueno, son las 4.27. Hola, Bob Esponja, ¿qué tal? ¿Cómo va la familia, eh? No se te ve muy feliz con la vida. Así que te comes un poquito de puerta. No puedo hacer a cámaras de nuevo. Al parecer solamente puedo utilizar dos cosas a la vez. Y una de esas es la luz. Y así ya no entra nadie. Bueno, me voy a poner a dormir. Chao. Mientras pasa la noche, te vengo a recordar que te suscribas y que me veo 4K. No tengo nada más que decir, así que solo me iré. That means you survived your first night. The animatronics, well one of them. Might try to get into your office through them. Though, don't worry. We've given you remote control over the ventilation covers directly above your office, which you can access from inside your security cameras. The catch is, well, you'll figure it out. Fortunately for you, they don't even count towards your power budget. Speaking of that, on your desk there's a button marked Overdrive, eso está relacionado con el generador al lado de abajo. Te permitirá usar un pedazo extra de equipamiento por un tiempo corto. Cuidado, aunque se tiene que calentar. También se... Ok, cállate. Me dormiste escuchándote, así que cállate, por favor. Aunque lo único que escuché es que va a haber un animatrónico nuevo y que debo ver las tuberías. ¿Cuáles son las malditas tuberías? Ok, bueno, wow, Esponja ya viene por mí. Estas son... ¿Dónde están las malditas tuberías? No me aparece ninguna cámara tu de tuberías. ¿Qué piensas si le pico aquí? Ok. Creo que esas son las tuberías. Hay algo en las escaleras, ahí. Una pier... Una pata, ahí, ahí. Espera. ¿Ese es, es calamardo venezolano? ¿O un calamardo que cayó en las drogas? No lo sé. ¡Eh, qué okay, gusta está triste! ¡Ja! ¿Qué mierda es eso? ¡Ay, no, es bonja! ¡Jódete! Ya no está esa cosa que había encontrado. ¡No, Patricio, Patricio, Patricio, Patricio! ¡Jódete! Ahí está. Ya se fue. Ok, ya se fue. Necesito ver cámaras. Vamos a arriesgarnos. Espera, ¿ese es calamardo? Creo que viene por mí, ¿eh? Que me pregunto cómo me mataría si está ahí abajo. Ok, ya vi cómo. Jódete, Calamardo. Pues no hay absolutamente nada. Solamente un calamardo encerrado. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yo cierro todo. No pienso que esa cosa me asuste. No digo nada por aquí. No hay nada. Había una cosa extraña ahí. Esa cosa se movió ahí. ¿Qué mierda es eso? Creo que yo soy el paranoico. No va a pasar nada. ¿Pero qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Esa cosa no es no es nada. No se parece a nada. Creo que... Creo que Calamardo no era exactamente el nuevo animatrónico. Creo que era esa cosa extraña. Ahí está... Ok, eso no es Calamardo. Y Bob Esponja me está mirando como acosador. Ahí también está Patricio atrás, esperando su turno en la fila. Creo que Bob se va, pero Patricio viene. Se viene para quedarse, según. Siérrate. Ok, ya no hay nada. Calamardo, Calamardo, ¿dónde está? Ok, Patricio sigue ahí, pero. Aún no. Hola, Bob Esponja, ¿qué tal huele la cámara? Tengo métodos. Y yo sé que algo viene por mí. Que okay, creo que nos podemos relajar un poquito. Sí, creo que sí nos podemos relajar. Vamos a dejar prendida la luz. Y vamos a relajarnos un rato. Y bueno, vimos una cosa extraña. Así que... ¡Jódanse! ¡Ja! Pero bueno, solamente diré mi spam del inicio. Suscríbete si no estás, comenta con tus multicuentas y Únete a mis cursillos que puedes. Y como me da a decir todo lo demás, solamente diré mi frase típica. Y adiós.